que me toca. De fiesta en fiesta celebrándolo sin ningún problema, porque como dependa, y como decía el mediador, como de fiesta el, en fiesta y acompañado con el señor Pachi López. Pues, pues eso <ríe> como decía el eso mediador. sí que ha, ha podido ser demostrado menos, pero bueno, no sé, es lo que dijo mediador. Exactamente. Caso.